Artesanías y oficios, un rescate del trabajo que la tradición, el esfuerzo y la pasión transforman en arte. Saber Hacer, una serie producida por la Universidad Nacional de Entre Ríos.